Hola amigos de YouTube, les saluda Daniel de su canal Mexcan y lo prometido es deuda este, hoy les voy a enseñar una técnica que vi aquí en YouTube ustedes pueden buscarla, muchos lo explican de diferentes maneras cómo aprender rápidamente este vocabulario y bueno, quizás ustedes ya lo sabían, quizás otros no pero yo se los voy a compartir y aparte les voy a compartir mi experiencia y es a través de tarjetas. Estas. Bien, se las voy a mostrar. Estas tarjetas son prácticamente fichas bibliográficas. Ustedes van a la papelería. Puede ser cualquier cartoncito, no necesariamente tienen que ser fichas bibliográficas. O pueden cortar, comprar una cartulina grande y cortarla en pedacitos. Pero todos los pedazos deben de ser del mismo tamaño. ¿Y por qué en cartulina? ¿Por qué de un poco más grueso? Para que ustedes puedan revolverlas como si fuera baraja. Hay una razón por la cual hay que revolverlas. Muy bien. ¿En qué consiste este sistema? Disculpenme por equivocarme tanto al hablar. Pero no sé qué pasa que cuando yo pongo grabación... ...se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Y bueno... Primero, necesitamos fuentes de palabras, vocabulario. Y las fuentes de palabras las podemos conseguir en un montón de lugares. Por ejemplo, en revistas, pero revistas en inglés. Miren, por ejemplo, estas revistas nos las regalan aquí en el cine. Donde vienen artículos de películas muy interesantes de cómo se filmaron las películas, un poco de reseña de la película, etcétera. Déjenme encuentro aquí de unas películas que vi recientemente. Y bueno, la idea es que ustedes deben de eh, leer estos artículos. Y todas las palabras que ustedes no conozcan deben de subrayarlas con marcatextos o con un lápiz, lo que ustedes quieran. Pluma, la idea es igual. Por ejemplo, este artículo de la película de Battle Angel Dalira me encantó esta película. Y todas las palabras que ustedes encuentren que no conozcan, vayan anotándolas en un cuaderno. Pero no las dejen en el cuaderno, es nada más para sacar fuentes de palabras. Posteriormente, ustedes van a anotar una palabra por cada tarjeta. Por ejemplo, esta palabra, oldo. Vamos a mostrárselas. ¿Y qué significa...? A pesar de ahí, tienen que sacar su traductor, su diccionario, el Google Traductor, el que ustedes quieran. Al principio, obviamente ustedes no conocen las palabras. Eh, sí es importante ponerlas en, en, el idioma, en su idioma, en este caso en español. Posteriormente deben de poner el significado en inglés. Y posteriormente deberán ponerlo en una frase, en una oración. Porque es la forma en que ustedes van a aprender estas palabras. ¿Qué deben de hacer cuando ya tengan un montón de palabras? Pues sacar las tarjetas y ir, por ejemplo, eh, eh, sacando una y tratar de, de adivinar rápidamente la palabra. Por ejemplo, afford the fact, pagar el hecho. Muy bien. Entonces vamos a poner dos columnas. Una con las palabras que acertamos y otra con las palabras que no acertamos. Instead, en lugar o en vez de. Perfecto. Rather than, rather than, más bien que o en lugar de, o etcétera, ¿no? Y así, este, esto lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en, en un café, lo pueden hacer en un parque, donde ustedes quieran, pero tienen que hacerlo todos los días, todos los días estar repasando las palabras, las palabras hasta que se vayan memorizando, van a ver que en cuanto ustedes hagan este juego de palabras, cada vez la pila de palabras que ustedes no se acuerdan, van a ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí tengo una lista de 100 tarjetas aproximadamente. Ya todas estas ya casi me las aprendí todas, porque hago este juego de palabras. Más o menos, este, pegándole diario, unos 10 minutos... Vas memorizándolas este, en un periodo de una semana o 15 días. Depende qué, qué tan inteligente seas tú. Pero bueno, la idea es esa. Utilizar las tarjetas. También hay aplicaciones. En otro video les voy a enseñar una aplicación bastante buena para su celular. Hay muchas. ¿no? Yo les voy a enseñar una que, que me gustó mucho. Que es lo mismo, pero en su celular. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar... este tarjetas, bueno, porque lo tienen a la mano y sobre todo que ustedes están escribiendo la palabra, ¿sí? Vamos a ver otras palabras, vamos a ver por acá, hesitate o hesitate. bueno, tengo que ver cómo se pronuncia esa palabra, no nomás es ver el significado, también hay que ver la pronunciación correcta, y hesitate es vacilar o titubear, hesitate o como se diga, ¿sí? Pero bueno, ahora, ¿cómo funciona esto de memorizar palabras o aprender vocabulario nuevo? Primero, mis consejos personales. No se preocupen, no se abrumen por aprender estas palabras rápido, porque es un proceso del cerebro que les va a demorar un poco de tiempo. El cerebro prácticamente, eh, más bien a la memoria, la podemos dividir en dos partes. Lo que es la memoria a corto plazo y a largo plazo. Cuando ustedes hagan este ejercicio de las tarjetas, quizás con tres rondas que hagan. Ah, y en cada ronda hay que revolverlas para no memorizar un patrón de orden. Siempre hay que revolverlas como si fuera la baraja y volver a empezar. Volver a empezar el juego. Y no, pues que tú eh, el pasado de take, y que es take tomar. Bueno. All together, todo junto. Creo que sí. En total, ah, fallé, este lo vamos a poner en la fila. Bueno, etcétera. Ya cuando terminemos ese juego, las volvemos a revolver y así vamos a seguir con esto de juego de palabras. Bueno. ¿Por qué? Bueno, ustedes van a notar que para mañana, cuando ustedes hagan el ejercicio o el día siguiente, muchas de esas palabras ya se les van a olvidar. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra memoria a corto plazo Solamente memorizó en una hora o dos horas, en, dos, en tres horas ya se te van a olvidar. Porque el cerebro solamente retiene las palabras que vas a necesitar más seguido. Entonces si tú las utilizas todo el tiempo, se van a ir almacenando con la memoria a largo plazo. Y bueno amigos, en el próximo video les voy a enseñar una aplicación bastante buena que es prácticamente lo mismo pero con algunas ventajas.